Imagina un mundo donde podamos salvar muchas más vidas. Imagina que no tengamos que volver a arriesgar una vida para detener una pandemia. Imagina un mundo seguro, saludable y una vida plena. Esa es la visión de Inviodroid, un emprendimiento tecnológico orgullosamente mexicano, cuyo propósito es desarrollar tecnología robótica del más alto nivel que nos ayude a resolver los grandes retos de nuestra sociedad impulsando con ello el desarrollo social, inversión y crecimiento tecnológico del país. En 2019 InvioDroid encuentra en ANA Avatar X Prize, uno de los concursos de robótica más importantes de la historia, una oportunidad para convertir este sueño en realidad. El reto es crear un sistema avatar, es decir, un robot teleoperado que transporta las habilidades y capacidades de una persona a espacios remotos, haciendo sentir al operador como si estuviera allí, buscando con ello impactar positivamente a más de 100 millones de personas con esta tecnología. Con este objetivo en la mira, diseñamos a Prometheus y entramos en la competencia. Contra todos los obstáculos, logramos calificar entre más de 150 participantes siendo el único mexicano seleccionado entre 77 equipos de 16 países. Entre ellos se encuentran empresas como Toyota, Gitae, Honda, Boston Dynamics y el MIT. Sin embargo, la pandemia y la consecuente crisis económica derivaron en un corte de recursos para la empresa. No obstante, nuestros científicos, administrativos y estudiantes decidieron dar pelea ante la adversidad y seguir con el desarrollo de Prometheus, convirtiéndolo ya en un prototipo de sistema Avatar multipropósito. Este nuevo avance fue sometido a juicio por Ana Avatar x Prize y al final fue seleccionado como semifinalista junto con otros 37 equipos. A pesar de la gran noticia, el día de hoy, el desarrollo de Prometheus se encuentra en un estado crítico, Sé que el trabajo es cada vez más arduo, pero los medios son cada vez más escasos. Por eso, necesitamos tu ayuda. Súmate a esta promesa. Sé parte de este momento crucial para nuestra historia y conviértete en la base de nuestro futuro. Cada aportación es muy valiosa. Con tu aportación, nos ayudarás a seguir construyendo Prometeus parte por parte y presentarnos en la semifinal en el mes de septiembre en Florida con toda la intención de ser seleccionados para la final y ser dignos representantes de nuestro México frente al mundo. Es por eso que el día de hoy te invitamos a sumarte a este gran proyecto, para que juntos podamos crear al héroe del futuro y creemos un mundo mejor con Prometeus. Construyamos juntos a Prometeus, el héroe de nuestro futuro.